Muy buenas, hermanos, amigos, vecinos, conocidos, cercanos, lejanos, familiares, a, si alguien se me olvida, a todos, a todos en general y a todos los que siempre nos reunimos en este espacio, para escuchar, para compartir con nuestro Señor, Dios Todopoderoso, que hoy nos saluda calurosamente, muy cariñosamente nos saluda y hoy nos quiere compartir el mensaje del Dios Todopoderoso a los maestros bueno, entonces vamos a orar para entrar en, el, en sintonía con él en el ambiente espiritual que a él le agrada bueno, entonces vamos a cerrar los ojos si se puede, ¿no? <ríe> cierren los ojos un, todos y vamos a repetir unánimes juntos porque Dios se mueve en su pueblo pero cuando están unidos Pensando, sintiendo y hablando una misma cosa Nos entendemos <ríe> Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente Amado Dios, Padre Santo, Padre Celestial Señor Jesucristo, Amado Espíritu Santo de Dios Venimos delante de tu presencia Señor Dándote gracias por nuestras vidas por nuestras familias, por nuestros hogares, por, por todas nuestras áreas, espiritual, material, física, intelectual, de matrimonial, eh, todas nuestras áreas, en todo aspecto, negocios, laboral, de salud si me falta alguna Señor cubre todas las áreas Padre Santo bueno pa, amado Dios eh, hoy Señor yo me coloco delante de tu presencia para que por favor Dios respaldes eh, la grabación respaldes la voz, respaldes eh, que no haya espíritu de interrupción de distracción Señor Te pedimos Dios que mantengas por este momento que voy a a grabar este audio, que haya silencio, paz, el ambiente que a ti te agrada Señor, te pido más que nada, que la palabra sea, como espada de dos filos, que penetre, corte, y derribe, todo argumento, todo obstáculo, todo impedimento, que haya en nuestra mente, para creer Señor, ayuda a nuestra incredulidad, danos la fe, en tu Hijo Jesucristo para saber que Él ya venció sobre todo principado, sobre toda potestad sobre toda huésped sobre todo espíritu inmundo que reina en las regiones celestes Señor sabemos que la lucha no es contra nuestra, eh, las personas que tratamos ni nuestros hijos, ni nuestro esposo ni nuestras nuestros hijos eh, nietos Nuero, nueras eh, yernos amigos compañeros de trabajo jefes maestros líderes pastores eh, maestros de escuela toda persona que esté en eminencia señor, nuestra lucha no es contra ninguno de esos sino contra, contra todo impedimento espiritual que a veces se levanta para ocasionarnos problemas, Señor. Pero tú ya venciste eso en la Cruz del Calvario, así que colocamos delante de tu presencia este, esta oportunidad que tú nos das para, para que todos en el área, en, las, en la necesidad que tengamos, seamos libres. Bueno, Señor, entonces ahora pues... Eh, Reconocemos Señor que tú eres el único vencedor, eres el omnipotente, que está en todo lugar, está presente en todas partes, eres omnisciente, todo lo sabes, eres omnipotente, todo lo puedes, que eres el único, el único, eh, el Maestro verdadero, nuestro Señor Jesucristo, el que sabe explicarnos enseñarnos y nos lleva siempre a dar fruto, Señor. Entonces, Padre Santo, hoy nos disponemos a escuchar esta enseñanza. Amén. Bueno, y dice el Señor, hija, yo soy el que le enseña a cada uno en su interior, en su corazón, mi palabra. Juan 14, 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 15.15 15. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Pueden constatar esta, esta palabra en, en la Biblia, fue extraído de Reina Valera. Bueno, y, y continuamos. Y dice, y cada uno la toma de acuerdo a la necesidad que tiene, y la predica de acuerdo a lo que está viviendo. Por eso yo os digo, no os hagáis maestros de muchos, porque seréis condenados. Por la palabra que pronunciáis No necesitáis sino leer mi palabra Y estar sujetos en pureza, arrepentimiento En consagración a mí Vamos a Ezequiel 44, 23 que dice Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano Y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio Cierro paréntesis. Ma ah, hay otro, hay otro versículo. Mateo Amós 3.7 dice, Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo, impío, y lo limpio. Perdón. Y dice el Señor, acuérdate que te dije, si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Mateo 5.29 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Lucas 11.34 Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Mateo 5.30 Y continúa. Y dice el Señor, si tu mano, córtala. Si tu lengua, arráncala. Vamos a Santiago 3.6 Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros. La cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y dice el Señor, si tus oídos si tus oídos, se se, se, debes circuncidarlos. Si tu corazón circuncídalo también. Y vamos a Mateo. En donde Mateo 13.15 dice... El corazón de ellos se engrosó para no escuchar la palabra del Señor, ¿Qué significa quitar todo lo que impide que el corazón se, se active. Y en ellos se cumple la profecía que, de Isaías que dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón, entiendan y se conviertan y yo los sane. Este está en Mateo 1315 Y sigue el Señor, dice, «Mayor condenación tendrá aquel que interprete mi palabra sin santidad». Vamos a Jeremías 48, 10. Dice, «Maldito el que hiciere engañosamente la obra del Señor». Y maldito el que detuviere su espada de la sangre. Por eso, mi lenguaje, solo los que han estado estrechamente en mi intimidad, vamos a leer Juan 15:15, 15, dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Y continúa el Señor. Lo pueden comprender, por eso yo os pido un tiempo apartado para mí, para recibir mis instrucciones, despojados de todo conocimiento humano, sabiduría, de abajo, de la tierra, métodos, cursos, teorías, teologías, fábulas de viejas, técnicas, Enseñanzas pasadas Vamos a Mateo 12.37 Dice porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Continúa el Señor Pues yo me renuevo en cada milésima de tiempo Soy omnipotente, todo lo puedo Soy omnisciente, todo lo sé Soy omnipresente, estoy en todo y sé, que te, y sé que tenéis en vuestro corazón dice mi palabra es espada de dos filos que penetra lo más profundo de vuestras intenciones vamos a leer en Hebreos 4.12 dice que dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Versículo 30, eh, 34 De Hebreos, de Hebreos eh, 4 Bueno, ahí sí me, quedo, me les quedo viendo el versículo Dice, generación de víboras ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está en Mateo 12, 34. Dice, y sigue el Señor hablando, dice, que penetra lo más profundo de vuestras intenciones, sentimientos, deseos, ideas, conocimientos, fortalezas. Dice, nada, oíd, nada, reemplazará mi santo espíritu. Vamos a Mateo 12.36, Reina Valera 1960, que dice Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de, de ella, darán cuenta en el día del juicio Y vamos a, al significado que, que, que quiere decir palabra ociosa Y yo encontré, dice Aunque se utilizaba más en textos formales para referirse a los comentarios que no tienen un fin determinado, que se emiten por simple diversión o pasatiempo, y que no se consideran productivos. Esta palabra procede del latín, se pronuncia otiosus, odios, bueno ahora dice... ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Esto está en Santiago 3.11. Y sigue el Señor, dice, Él os conoce como yo, o sea, el Espíritu Santo, como mi Padre y somos uno. Los tres somos uno y hablamos lo mismo. Y si vosotros queréis ser como yo, Deberéis despojaros de todo pecado de idolatría. Y vamos a Primera de Corintios 3, 12 al 13. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica, con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Dice, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. ¿Qué quiere decir el Señor? No podemos adornar a la palabra con todas estas implementos que son espirituales. ¿Mm? O sea, con métodos, con enseñanzas, con talleres, cursos, teologías, ideas, razonamientos, teorías, filosofías, cuentos, fábulas y demás. Entonces continúa el Señor, dice, Y así como un método, una enseñanza es obsoleta después de determinado tiempo, vamos a Jeremías 23, 29, y hace una pregunta a Jeremías, no es mi palabra como fuego, que es el mismo Señor que le habla a Jeremías. Dios está preguntándole, ¿no es mi palabra como fuego? Declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Bueno, continúa el Señor. Dice, así como un método, una enseñanza es obsoleto, después de determinado tiempo, más mi palabra, porque más mi palabra es espiritual permanece para siempre y dice cielo y tierra pasarán pero mi palabra permanecerá por los siglos de los siglos o sea el Señor quiere decir vuestros conceptos vuestras ideas de hacer las cosas vuestros cursos vuestras teorías vuestros conocimientos se, se, se vuelven obsoletos pero mi palabra no mi palabra es espiritual y mi palabra es, es viva y ella no muere jamás. O sea, la palabra del Señor nunca dejará de tener vigencia. Entonces dice, no la podéis despedazar, morder, separar. Vamos a Jeremías 26, 2. Así dice el Señor. Ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Judá que vienen a adorar en la casa del Señor. Todas las palabras que te he mandado decirles, no omitas ni una palabra. Porque yo soy la palabra, soy el verbo, soy el logos, soy la sabiduría. Mi palabra no es un papel en donde está escrita. Y vamos a Isaías 29, 18 Dice, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. O sea, está diciendo, los sordos y los ciegos, el sordo no puede oír la, lo que lee, el ciego no puede ver lo que lee, pero más sin embargo yo haré que los sordos y los ciegos vean y entiendan. O sea que la palabra del Señor no es un libro, que solamente un libro y lo lee, no sino es Bueno, aquí ya expliqué Seguimos No entienden, no entienden Soy una persona Y me habéis cogido a mí a despedazarme Por eso no os puedo permitir que me destrocéis El que sabe algo o cree saber algo de mí Dígalo con mis sanas palabras Y vamos a Jeremías 23, 28 Dice El profeta con quien fuere, fuere sueño Cuente el sueño, cuente el sueño. Y con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? dice el Señor Y sigue Y fielmente, vuelvo a repetir No entienden, soy una persona y me habéis cogido a mí a despedazarme Por eso no os puedo permitir que me destrocéis el que sabe algo o cree saber algo de mí, dígalo con mis sanas palabras y fielmente. Si no, no lo dejaré hablar. Solo habláis lo que yo quiero, cuando os sometéis completamente a mí, dice el Señor. Todos pueden hablar, pero no tienen mi espíritu. Y vamos a Isaías 29, del 10 al 12. Dice, porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado vuestros ojos de vuestros profetas y ha cubierto vuestras cabezas, o sea los videntes, y toda la visión será para vosotros como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no puedo, porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no sé leer. ¿Qué es mi palabra morando? Dice, ¿qué es mi palabra morando abundantemente en vosotros? Y dice el Señor, me habréis colmado la paciencia con vuestros interminables estudios y palabras que me recuerdan a mi enemigo, abro paréntesis, el maestro de maestros, se refiere a Hermes, se refiere a Mitra, abro paréntesis, se refiere al que no ve, cierro paréntesis, se refiere a Homero, que él era ciego, bueno, y vamos a Romanos 2.19, dice, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Y vuelve y abre paréntesis, está hablando de los amigos, de, de los amigos de su, de su enemigo. Dice, el, el tres veces más grande, cierro paréntesis, se refiere a Hermes y sin dejar de lado aquel que hizo racionalizar mi palabra y someter mi espíritu a su método para inmortalizarse con sus amigos que lo adoran se está refiriendo a Descartes que él inventó el método dice, ¿no sabéis cuál fue su fin? su muerte fue entregada Perdón, su mente fue entregada a sus verdugos y su cráneo aún prueba sus desatinos. Entiende, no cualquiera puede venir y usar mi palabra sin mi permiso y mi respaldo. Por tanto os digo, si en verdad me apreciáis y me amáis, no profanéis mi palabra, mezclándola con la falsa ciencia. De, de la falsa ciencia ¿De, de quienes De los maestros de esta tierra ¿Cuáles maestros? Dante Alighieri Homero Joaquín Trincado Juan de la Cruz Virgilio Ovidio Aristóteles Platón Todos los maestros que, que tienen que ver con la filosofía y otras teorías como la psicología el psicoanálisis y toda la cantidad de teorías y religiones que hay en el mundo que no, porque lo, lo del Señor no es religión no es religión Él es el verdadero Dios y Él no necesita de religiones ni de teorías ni de doctrinas ni de conocimientos, ni de métodos, ni de tecnicismos, ni de técnicas, ni de mm, racionalismo, ni de poesía. Como los hermanos Green, que hicieron todos los cuentos de Blancanieves y los Siete Enanitos. Él no necesita, para explicar su palabra, no necesita bajar, bajar rebajarse a revolver su palabra con la sabiduría humana terrenal, animal y diabólica ni, ni con la ciencia porque su palabra no es matemática para poderse probar su palabra no es no es química no es alquimia no es nada de esas cosas ni geometría con la cual se pueda revolver ni comparar dice vosotros ¿Creéis que para creer tenéis que tener evidencias, pruebas, refutables, comprobables? Pues os digo, si, si vosotros sois incrédulos y no creéis, nada tenéis que hacer conmigo. Nada tenéis que hacer conmigo, dice el Señor. Porque solamente el que tiene fe y puede creer en lo que no ve, ese es el que me sirve si vosotros tenéis dudas y tenéis que usar de los, de los métodos del hermetismo de la homilética de la exégesis que usó Hermes no me, no me servís os estoy hablando claramente debéis de renunciar a vuestros dioses de Janes que es Janes viene de Egipto y de Egipto vienen esas teorías de, de de el dios mitológico Hermes, el carnero, la hermenéutica. Dice: os estoy hablando claramente. Si vosotros seguís con esos métodos para hurgar mi palabra, dividirla, despedazarla, extraer extraer no sé qué, porque nunca llegáis a ningún a ningún fin. Y lo que hacéis es debilitar la fe que mis pequeños tienen en mí. No, no, no os, os va a servir de nada mi palabra. No estoy ahí. No voy a permitir que me despedacéis, dice el Señor. Bueno, seguimos. Dice...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 Dice, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y sigue el Señor, porque profanaron mi palabra santa al revolverla con sus conocimientos ter terrenales, y amaron más las tinieblas que la luz. Cuando mi espíritu anida en el corazón del hombre espiritual, el hombre rechaza al hombre carnal. El hombre espiritual rechaza al hombre carnal que es guiado por su mente intelectual o su razón o su racionalismo o su método que emplea para eh, pretender saber mi verdad. Dice, no por mi espíritu, porque no puede aceptar mi espíritu. Solo lo que su mente puede comprobar Dice, sin, e sin evidencias no puede creer, sin un método creado por el hombre no puede conducirse a la verdad. Piensa en su interior, dice dice el hombre lleno de sabiduría terrenal, y pregunta, pone un ejemplo el señor, abre, abre el signo de interrogación, ¿cuál sería la dificultad porque cree usted que la gente no es capaz de creer en Dios? Responde, otra persona carnal, dice, no hay un testimonio real, falta fe, es fácil decirlo, creer, pero muy difícil hacerlo, creer, entre paréntesis. Dice, ¿por qué no pueden creer en Jesús? Y contesta, porque no me conviene, porque es más fácil seguir en mis pecados, de idolatría, complaciéndome en mi carne, no quiero oír, quiero seguir en la vida que tengo. Sigue preguntando Imagínese que uno ame más algo que a Dios Y le contesta sí cuando me quedo algún tiempo o tengo pereza Me doy cuenta que no he renunciado Y me falta oración, consagración Para vencer fortalezas Y, y vuelve y dice un hombre carnal Dice, hay momentos en la vida Que uno no pregunta para qué Sino por qué Es una falla Hay demasiada superficialidad en nuestra fe como no lo tenemos a Jesús enfrente de carne y hueso, la mente finita del hombre saca conclusiones en su realidad, porque piensa que es muy complicado traer lo eterno, lo visible y lo invisible para creer. Y le responde, eh, y le responde, la persona que está enseñando, le dice, todo en esta vida trae su manual. Por ejemplo, un televisor trae un manual cómo se debe usar. Pero como la palabra dice que es verdad, pregunta. Y vuelve y pregunta, ¿por qué, ¿por qué no puedo creer en Jesús? Y responde otra persona. El velo se quitará solo al creer en la obra del Señor. Y responde la persona que pregunta. Yo les recomiendo no, no ser tan poéticos. ¿Nosotros debemos creer que la palabra del Señor se cumple? Pregunta y vuelve a preguntar ¿No me explico cómo no pueden creer? Otra interrogante y le responde otra persona Y le responde, todo lo que se ha dicho por medio de los profetas se cumplió Inmediatamente la persona que está enseñando le corta y le dice No, dejó todo y recibió 100 veces más no, no dejó terminar a la otra persona Dice No sé si usted duda que, que Jesús vive Jesús vive, vuelve y pregunta Oiga, yo puedo dudar De cualquier cosa Menos de que Jesús vive Porque yo pienso Luego existo Luego existo, pregunta Y menciona Primera de Descartes Y repite Yo puedo dudar de cualquier cosa Menos de que Jesús existe, como diría primera de Descartes. Pienso, luego existo. La primera regla del método cartesiano es de evidencia, la de evidencia. Da ahí la importancia. Da ahí la importancia de la primera verdad autoevidente. Yo pienso, yo existo. Pero Descartes en una carta de 1637 a su amigo Mersenne indicó que su método consiste más en práctica que en teoría. Eso significa que el método designa en lo fundamental la actividad del espíritu que desarrolla correctamente sus capacidades y organiza coherentemente el saber. Descartes concebía la razón según un modelo arquitectónico. Y el, y el método permite fundamentar correctamente el edificio del saber. Dice, en la medida en que el espíritu es el principal motor de la búsqueda de la verdad, el método será la garantía de que el espíritu, la razón, no se pierde en una búsqueda infructuosa, sino que se mueve por evidencias. Terminamos con primera descartes que es la primera regla del método de Descartes o sea, Descartes opina que sin el método de él eh, sin la garantía, o sea, el método que él, él, él inventó es la garantía para que el espíritu que es la razón, según él no se pierda en una búsqueda infructuosa sino que se mueva por evidencia Y el Señor le contesta en Apocalipsis 22, 18, 19. Dice, yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y voy a hacer un paréntesis para comentar cómo murió Descartes. ¿Se, se teme o se... Al parecer fue asesinado, envenenado Y él sufrió de náuseas, vómitos, diarrea, temblores, escalofríos Que es lo mismo que Dios eh, sufre cuando nosotros somos tibios Y estamos revolviendo la palabra eh, con, con, esa, con la primera descartes Bueno, seguimos, dice Sigue el señor carnal preguntando, ¿Mi existencia, inclusive, puedo dudar, pero de Jesús? Pregunta otra vez. Dice, ¿Nosotros no podemos dudar que la palabra de Jesús? Pregunta de nuevo. Otra pregunta. ¿Cuál es la mecánica dentro del análisis que estamos tocando para determinar el propósito del Espíritu Santo en esos versículos? Pregunta. Ya que para entender tendríamos que leer los dos anteriores Pero tú enseñas que solo se puede remitir a solo los cuatro versículos Pregunta Le responde la persona que enseña Dice Sí, pero que pero tenemos un conector Que es el filigrana Que nos conecta con los dos versículos Y termina Nos cuesta, nos cuesta creer y renunciar a todo lo, lo que Porque la promesa tarda en cumplirse pregunta de nuevo pero antes de eso mis hermanos quiero explicarles qué es filigrana eh, según lo que investigué, filigrana es una obra artesanal de orfebrería que se usaba en tiempo antiguo y esa eh, filigrana era tejida con diferentes hilos de cobre, de oro, de plata un tejido demasiado complicado pero también lo utilizaban como un conector con, con los eh, versículos o sea, eh, este, este varón dice que el filigrana se usa para conectar la, los versículos entonces quiere decir que eh, la filigrana es el adorno el adorno que le coloca a la Biblia y el Señor está diciendo que no le coloque nada, que no, no así como dice, no invente, no, no le coloque absolutamente nada y mucho menos de qué es filigrana. Entonces yo fui juiciosamente a investigar qué es filigrana y descubrí que filigrana es lo que ya les dije, una obra de artesanía, demasiado complicada, demasiado dispendiosa de hacer. Y, y lo peor de todo es que este filigrana estaba, estaba en el pectoral de un falso dios. Y el falso dios es de México. Y el falso dios, para sorpresa mía, eh, también tenía una máscara. Pero entonces ahora tengo que hablarles de Descartes, cómo falleció. O sea, él fue al parecer envenenado. Y cuando él falleció, los restos de él fueron separados de su cráneo. Cuando eh, fueron a mirar la, el, la tumba y descubrieron, lo, sacaron los restos, descubrieron que el, el cráneo de él faltaba. Lo habían separado. Y para sorpresa mía, el, el cráneo estaba en una máscara del falso dios de México, que se llama el Señor de las Sombras. Y tiene un nombre que prácticamente no lo, puedo, no lo puedo mencionar porque es muy difícil, pero se llama así, el señor de las sombras. Al final les voy a escribir cómo se llama ese Dios. Y cosa curiosa, tenía en su pectoral un filigrana y fuera de eso tenía en su cara una máscara, adivinen con quién, <risa> con el cráneo, con un cráneo. Se dice que Descartes antes de fallecer fue atormentado por muchos eh, sueños que tuvo de pesadillas en los cuales él eh, fue atormentado tremendamente por, por espíritus inmundos. saquen sus propias conclusiones y no se queden con lo que yo les estoy diciendo simplemente verifiquen y verá que es cierto esto lo deduje pues, por el discernimiento de espíritus el don de discernimiento de espíritus que el Señor ha permitido por eso llegué, de, mire, de una palabra llegué a, al Señor de las sombras o al Señor de los cielos porque en México es así, no el Señor de los cielos y, pero este señor de los cielos también está en Asia Está en, en Egipto En Asiria Está está en todos esos países Pero tiene otros nombres Él se, se, él se esconde bajo muchos nombres Bueno, vamos a seguir dice. Entonces él termina Dice, nos cuesta creer y renunciar a, a todo Porque la promesa tarda en cumplirse Vuelve y pregunta entonces, ahora eh, se le contesta con, con un versículo de la Biblia. Dice, algunos de los fariseos que estaban con él, oyeron esto y le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Juan 9, 40. Y como decía Marcos Witt en una de sus canciones, cuando hacía guerra, una de sus eh, hermosas alabanzas, cuando él estaba en los principios que le decía un espíritu duda ¿por qué dudas? <risa> bueno y dice el señor dice Efraín se apacienta de viento y sigue al solano esta es la respuesta que Dios le tiene a, a los maestros que han incurrido en, en errores al predicar su palabra o al com, o al profanar fornicar con su palabra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 Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio porque ya hace tiempo que debiera detenerse al punto mismo de nacer. El Señor dice, Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Efraín dirá,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 Y, y seguimos en el próximo audio ¿correcto? para lo que Dios quiera hacer vamos a cerrar con una oración Señor, gracias por tu palabra tu palabra es verdad eh, tu palabra es espíritu tu palabra eh, no se le puede añadir ni quitar tu palabra está escrita eh, simplemente para que eh, nosotros vayamos en espíritu en santidad en consagración en limpieza y nos y nos dediquemos Señor a, a, a nosotros buscar de tu de tu alimento o sea de tu verdadero alimento que solo puede lo puede dar tu santo espíritu y el Señor me dice termina porque falta algo bueno está bien Señor entonces la terminación es la siguiente que este mensaje va dirigido a una que, no dice el nombre, tiene nombre de que vive, pero está muerta, dice la, la palabra, cobra vida cuando se pronuncia con mi Espíritu Santo, porque mi palabra es verás atentamente mi Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Bueno Señor, entonces te agradecemos por lo que nos has compartido Señor, esperamos Dios llevar a la presencia todo cautivo, nuestros pecados, nuestros errores, cuando hemos eh, enseñado, cuando hemos predicado. Líbranos, Señor, de toda mentira, de toda eh, exageración, de toda contaminación de falsas doctrinas, de cuentos, fábulas. Sí, Señor. También el Señor me está diciendo, pero diles completo, diles, di completo las cosas. ¿sí? Uno, Una vez es corta por, por no quedar mala, o sea, una veces prefiere agradar a los hombres que agradarle a Dios. Pero Señor, aquí me está, que me pellizque, me dice, dígales todo. Bueno, listo. Señor, yo lo voy a decir con mis palabras porque la verdad no lo había escrito. Bueno, voy a comentar he tenido la oportunidad de ver talleres por internet de, bueno no voy a mencionar el, el santo para niños y he visto que están o sea están corrompiendo realmente la palabra del señor para enseñarle a un niño lo que es las escrituras porque se han atrevido me parece demasiado atrevimiento ya, usar los cuentos de los hermanos Green, o sea yo esto lo estoy de denunciando, porque si en sus iglesias hermanos ustedes están viendo estas cosas, les digo que eso no está bien, eso es fornicación espiritual, eso es prostitución de la palabra del Señor, eso es desen, hacer descender, o sea, coger la palabra del Señor y no apreciarla, sino aborrecerla. Y, y he visto que estas personas están haciendo talleres sobre cuentos de los hermanos Green, de la Blancanieve, los Siete Enanitos, y están sacando todos los personajes para eh, decir qué, qué virtudes tienen esos personajes que inventó un hombre. Y eso es lo que le están enseñando a los niños en vez de enseñarles realmente de las Escrituras y de Jesucristo. O sea, ya se aburrieron realmente de la palabra del Señor, y ahora entonces recurrieron a las fábulas, y se cumple la profecía, que en los postreros tiempos eh, se levantarían falsos maestros, en los cuales enseñarían a los niños, eh, eh, o enseñarían a todas las personas con fábulas, con cuentos, con historietas, que para que no nos aburramos, porque como hay comezón de oír, entonces cualquier cosa nos sirve, pero qué más que la palabra del Señor, si la palabra del Señor no es suficiente, ya apague y vámonos, no hay nada que hacer en este mundo, porque si la palabra del Señor no es suficiente y tenemos que buscar otros, otras doctrinas, otras cosas para llenar nuestros vacíos, estar, estamos realmente mal y, y otra cosa le, eh, el señor me está diciendo delata a todos estos hombres fuertes delata a todos estos ídolos de, delata a todos estos burladores pero a quién voy a delatar yo no, tranquilo yo no voy a delatar a ningún hermano porque vuelvo y digo mi lucha no es contra ellos mi lucha es contra Hermes, Homero Circe eh, Mitra el dios Sol, Zoroastro, eh, Joaquín Trincado, espiritista, el, el, el señor Juan de la Cruz, sacerdote. Y todos ellos fueron educados casualmente en la, en la escuela de jesuitas. ¿Y qué es la escuela de jesuitas o el colegio de jesuitas? Bueno, pues el, el, el colegio de jesuitas es casi nada, es es realmente la orden más poderosa que hay sobre este mundo por encima de la orden de Malta está la orden jesuita que maneja el Vaticano al Papa y de ahí salió el Papa entonces de ahí salen los templarios, los caballeros los cab no los caballeros del zodíaco sino los caballeros templarios los illuminati, los masones y cantidad de, de más sectas que aparecen de ahí Ellos son los que realmente manejan los hilos, la marioneta de este mundo Yo les invito nuevamente a que vayan e investiguen Entonces dígame, ¿ustedes quieren que sus niños que van allá a las iglesias Les los llenen de cuentos de Blancanieves, de las hadas madrinas, de las brujas Y que ellos aprendan a ser como ellos? Porque esos espíritus inmundos entran es cuando uno los admira, cuando uno se ríe de ellos, cuando uno eh, los hace comunión con ellos en vez de hacerla con el Espíritu Santo. Entonces por eso es que el Señor está disgustadísimo, furioso, está que no cabe de la ira. Y les digo una cosa, yo eh, la verdad estoy apaciguando <risa> porque el, el mensaje era más fuerte, pero le pedí al Señor una prórroga, le dije Señor por favor, Deja, deje su merced que, que, que, que las personas se enteren y con eso ya enteradas pues se arrepienten y, y, y ya no hay que sí porque la verdad la palabra era más fuerte todavía entonces yo, yo, yo sé que hay muchas personas que me están escuchando que de pronto sean maestros, no sé pero yo les digo una cosa no la emprendan contra mí vayan a la presencia del señor vayan al señor jesucristo y vayan y, y si ustedes están haciendo eso y están utilizando todas esas falsas doctrinas y las están revolviendo con la palabra mire mire que las plagas que dice el señor eso es a lo que se refiere el señor que él va a, a enviar plagas a las personas que revuelven su palabra he dicho que fornican y adulteran su palabra porque qué tiene que ver su palabra qué tiene que ver el trigo con la paja dice el señor bueno, entonces ahí están avisados Mis hermanos, si ustedes ven que esto está ocurriendo Pues no se queden callados Alerten a las personas mire no haga eso No se eche no se eche maldiciones Y que las maldiciones son del Señor No, no, de, nada, no de un hombre Que al final un hombre no tiene poder Pero las maldiciones que Dios le, le puede enviar a uno Esas sí tienen poder Esas sí son peligrosísimas Entonces, amado, amigos, hermanos no se queden callados, hablen, hablen, delaten, llegó la hora en que hay que decir la verdad, así nos corra, y eh, eh, eh. así pase lo que pase, hay que saber con, con quién estamos, con Dios o con el otro, bueno ahí les dejo esa inquietud, que Dios los bendiga grandemente, amén.